amigos de TechCetera, hoy estamos una vez más aquí hablando de phishing y para eso tenemos un invitado muy especial. Miguel, cuéntanos un poco quién eres y qué haces en ESET. ¿Qué tal Felipe? Muchas gracias, creo que sí. Un saludo para todo tu auditorio. Eh, bueno, yo me encargo en eh, la parte de Awareness and Research en ESET Latinoamérica, en eh, uh -huh. el rol de investigador de seguridad para los Fantástico. Eh, Miguel, algo que todo el mundo se pregunta es ¿cómo ha cambiado el phishing en el tiempo? Porque me imagino que del primero a la sofisticación que tenemos ahorita han pasado muchas cosas. Totalmente. Eh, es una amenaza que se mantiene vigente porque se ha actualizado, como bien lo dices. De hecho, es una amenaza que conocemos ya desde hace más de 25 años. Y bueno, como sabrán, hace referencia a este tipo de mensajes falsos que suelen llegarnos a nuestra bandeja de correo electrónico para acceder a sitios falsificados, a sitios apócrifos que suplantan la identidad de reconocidas marcas, principalmente bancos. Pero dentro de este proceso de evolución, lo que hemos observado es que, por ejemplo, ya no solamente utilizan el correo electrónico, sino que prácticamente cualquier aplicación que permita la interacción entre usuarios, por ejemplo, de mensajes instantáneos, mensajes SMS, de chat, eh, cualquier chat que podamos pensar donde se pueda intercambiar ese tipo de enlaces, son algunas de las herramientas que emplean. Por otro lado, por ejemplo, en este caso de la evolución que mencionábamos, ahora también eh, los sitios maliciosos emplean certificados de seguridad. Hasta hace algunos años decíamos, bueno, cuando un sitio tenga el candado de seguridad, accede porque es un sitio seguro. Y ahora vemos que los sitios de phishing también cuentan con esos candados de seguridad, lo que significa que también son seguros, pero no por eso son sitios legítimos. Es decir, lo que hacen los atacantes es adquirir un certificado para su sitio falsificado de tal forma que también aparezca dicho candadito y el usuario eh, caiga en este engaño hacen un engaño que sea bueno, bastante verosímil para que los usuarios entreguen su información. Entonces también ya han evolucionado de esta manera estos sitios falsos. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Cómo hace el usuario del común para reconocer esos sitios? Bueno, ese es un punto bastante importante porque ahora una de las recomendaciones que nosotros eh, emitimos es que verifiquemos la dirección URL de ese certificado. Eh, cuando el usuario da clic derecho en eh, el candado, ver certificado, va a poder ver toda la información del sitio web y hay un parámetro que se conoce como nombre común en donde va a poder validar que se trata realmente de la URL o del sitio a la cual quiera acceder. Eh, aquí, por ejemplo, uh, voy a tocar otro punto que está relacionado con, con la evolución Felipe. Eh, cuando vemos eh, esto que se ha denominado ataques homoglipos o ataques homográficos, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, básicamente lo que hacen los atacantes es utilizar caracteres eh, de otros alfabetos que son muy parecidos a los que nosotros utilizamos en, en nuestro alfabeto de, de todos los días, pero que, dado que pertenecen a otro alfabeto, tienen una codificación diferente. Entonces, nosotros pensamos que estamos accediendo a un sitio de una reconocida marca, pero como utiliza otros caracteres, en realidad esa URL apunta a un sitio malicioso. Entonces, eso también eh, es importante verificarlo. Los usuarios tendemos que revisar esa dirección URL junto con la validación del certificado que mencionaba hace un momento para evitar caer en ese tipo de engaños. Ok, y en el momento de detectar que el sitio no es legítimo, ¿Qué hay que hacer? Porque seguramente ya habremos aterrizado ahí, entonces hay que restaurar el, el navegador, hay que restaurar el computador, hay que correr el, el antivirus, es, son cosas que la gente no sabe qué hacer. Claro, bueno, cuando ya nosotros hemos instalado una solución de seguridad, por ejemplo una solución antivirus, o propiamente dicho anti-malware, porque nos protege de muchas amenazas, estas cuentan con módulos anti-phishing, entonces, si estos sitios ya han sido reportados como maliciosos, directamente los bloquean. Es decir, el usuario da clic en ese enlace que le llega por alguna vía y el anti malware directamente lo va a bloquear y lo va a detectar como sitio malicioso. Entonces, ahí ya tenemos una capa de protección. Si los usuarios no cuentan con estas soluciones de seguridad instaladas en sus equipos, lo que pueden hacer es revisar estos parámetros. Y bueno, la principal recomendación es que cuando este tipo de mensajes nos lleguen a hay que descartarlos directamente, hay que eliminarlos, hay que evitar acceder a estos enlaces y, obviamente, con mucha más razón, hay que evitar entregar nuestra información sensible en, en estos sitios, ¿no? Porque, obviamente, el propósito del phishing es, pro, obviamente, apropiarse de esa información para después utilizarla con propósitos maliciosos. Una pregunta, ¿se ha dado en algún momento un ataque que, que tenga, además de phishing, eh, eh, algún tipo de, de código malicioso como si fuera un combo? En ocasiones sí, detectamos este tipo de amenazas. Por ejemplo, hemos visto algunos casos de, de phishing en donde una vez que se roban la información, sobre todo los, las estafas que circulan en, en, a través de WhatsApp, eh, obtiene esa información de los usuarios e incluso eh, unas etapas posteriores eh, piden que el usuario comparte esa información y además descargue aplicaciones que muchas veces están relacionadas con códigos maliciosos o bien también con AdWare, esta categoría de software que es utilizada para mostrar eh, publicidad y que de esta manera también puede comenzar a monetizar. de hecho el propósito principal de estas amenazas es generar una ganancia económica a los atacantes y sí, pues, suelen utilizar en ocasiones también estas combinaciones de distintas amenazas informáticas. Miguel Ángel, una pregunta, ¿qué tanto cambia el phishing para dispositivos móviles versus el phishing para PC? Eh, la verdad es que buscan el mismo propósito, eh, obtener esta información, de hecho... Como un dato eh, de color, cuando nosotros hemos revisado eh, estos sitios de la Deep Web o de la Dark Web, propiamente dicho, en donde se comercializa esta información, eh, ellos incluso hasta presumen que la principal fuente de, de obtención de estos datos es a través de, de sitios de phishing. Y las variaciones entre una aplicación y otra, básicamente, están relacionadas con la forma en la que llegan, pero también... Eh, los propósitos que persiguen. Por ejemplo, hace un momento que hablaba de, de los casos de estas eh, apps que, se, que apuntan a dispositivos móviles y que por lo mismo circulan a través de aplicaciones especialmente diseñadas para dispositivos móviles, como el caso de eh, Messenger de Facebook. Eh, lo que sucede es que también suplantan estos sitios falsos o crean, mejor dicho, estos sitios falsos para suplantar sitios legítimos y eh, todo a través de una interfaz especialmente diseñada para, para estas plataformas, o para estos sistemas operativos móviles. Entonces, eh, hay variaciones, por supuesto, pero el objetivo que persiguen eh, es el mismo, apropiarse de esta información. Miguel Ángel, ¿qué tan cierto es que si yo le doy clic a uno de estos enlaces, por ejemplo, de los correos o de los SMS, o inclusive de los mensajes de WhatsApp, y caigo en el sitio equivocado, ¿puedo quedar infectado automáticamente? ¿O esto no es tan común? No, no es tan común, pero existe. Eh, las campañas de phishing eh, buscan probar información sensible. Hay algunas más sofisticadas que ya están relacionadas con ataques dirigidos, por mencionar algunos eh, casos de espionaje donde eh, sí basta con que algún usuario de clic en algún enlace para infectar un dispositivo móvil, pero eh, esto es poco común, la mayoría está relacionada con una mayor interacción del usuario, es decir, que acceda al enlace, que visite ese, esa página falsa, que introduzca su información, requiere más interacción con el usuario. bastante específicos y hablamos de ataques dirigidos. Ok, Miguel Ángel, ¿el phishing a nivel corporativo cómo es? Bueno, es un punto bastante similar. Aquí ya hablamos de lo que se ha denominado spur phishing, que ya no es una campaña genérica ¿no? que apunta a cualquier tipo de usuario, por ejemplo, eh, suplantando un banco o algún servicio de internet. Aquí, eh, en estas campañas dirigidas, que están obviamente orientadas a las empresas, hay toda una investigación detrás en donde la probabilidad de efectividad de este ataque aumenta Dado que se busca información relacionada con el objetivo, con, el, con la persona que se convirtió en el objetivo, obviamente eh, los atacantes hacen recopilación de información pública, es en redes sociales, en las mismas páginas de los sitios de las empresas, y de tal manera que crean un ataque, un, un mensaje ya dirigido, personalizado, en el cual es más probable que el usuario caiga en el engaño y entregue esta información sensible. Entonces, Sí, vemos esta diferenciación ¿no? entre un ataque genérico, generalizado, contra un ataque dirigido o específico a, a un objetivo en particular. Miguel Ángel, en su concepto, y, y sé que seguramente su respuesta va a ser muy personal, ¿Usted cree que Hollywood le ha abierto los ojos a los usuarios y navegantes de Internet o los ha preocupado sin razón? No, yo creo que esta parte ayuda mucho al tema de la concientización, porque, bueno, si bien puede generar preocupación, eh, también debe generar conciencia de lo que puede ocurrir, al menos saber qué tipo de peligros están, se están generando, eh, están presentes cuando utilizamos la tecnología. Podemos hacer una analogía con esta famosa serie de hace unos meses, eh, el caso del estafador de Tinder, en donde es bastante popular y al mismo tiempo nos muestra una realidad que quizá muy pocas personas conocían o que pensaban que podía ser muy ajena y que en realidad eso está muy cercana. ¿no? Algo similar ocurre en este caso, en donde hablar de estos temas ayuda a crear conciencia y, sobre todo, cuando llega a un mayor número de gente. Miguel Ángel, ¿qué es lo más avanzado que ustedes han visto? Solo para tener una idea a nivel de fiching. Bueno, estos casos en donde era prácticamente irreconocible a simple vista, por lo que mencionábamos, utilizando esa combinación de ataques como GIFOS, utilizando, bueno, esos sitios web que utilizaban también certificados de seguridad, que eran un clon exacto del sitio legítimo en ese momento, a simple vista era imposible darse cuenta. Pero cuando hacíamos una revisión ya bastante más... Eh, bueno, puntuales características que mencionábamos en particular revisando estos parámetros de los certificados, bueno, podíamos darnos cuenta de que se trataba de un sitio falso. Pero es, esto es de llamar la atención porque por lo general nosotros o como usuarios, el usuario promedio no hace estas validaciones. Entonces, si se hace una combinación de todas estas características de los nuevos sitios de phishing, a simple vista es muy difícil poder darse Entonces tenemos que llevar un paso más allá nuestras validaciones para evitar que ese tipo de engaños. Miguel Ángel, ¿cómo se denuncian esos sitios? ¿Cómo, si, por ejemplo, yo me encuentro uno que definitivamente no es real, ¿cómo lo denuncio? Bueno, hay distintas formas. Por ejemplo, una es reportándonos eh, a los diferentes grupos que se encargan, sobre todo a los ISPs, y hay grupos que se encargan de dar de baja estos sitios. O, si no es posible darlos de baja, sí etiquetarlos como sitios maliciosos, que es parte de lo que hacemos en el laboratorio de Cet. Nuestras tecnologías se actualizan constantemente para que, una vez que se detecte ese sitio, si no es posible darlo de baja, al menos sí eh, catalogarlo como malicioso y bloquearlo directamente con nuestras tecnologías, de tal manera que los usuarios eh, no puedan eh, acceder a ello. Pero, también producto, es importante mencionar que esta problemática va en aumento. Y esa tarea, bueno, se vuelve todavía una tarea más ardua. Para que se dé una idea de cómo ha ido evolucionando, nosotros durante el 2021 bloqueamos alrededor de 400.000 URLs maliciosas eh, por día. Un dato bastante ¿no? duplicó respecto al 2020. Y lo mismo ha ocurrido eh, respecto al 2019, es decir, que hay un aumento constante en los últimos años, en particular lo vimos durante la pandemia, y este problema crece. Entonces, nosotros como usuarios también podemos ayudar a las tecnologías de protección, eh, reportando estos sitios, o bien a, a estos grupos que mencionaba, que están eh, bastante bien organizados, Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y recuerde que en eh, TechCetera lo esperamos.